en el caso de los usuarios con más de 1000 kilovatios hora, eh, eh, como ejemplo, un usuario de 1100 kilovatios hora, eh, el ajuste va a ser de 1062 bolivianos, una factura de 1062 bolivianos, va a pagar 1185 bolivianos, que aproximadamente son el 11%, el 11 de.